Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde vamos eh, a ver cómo trabajar con el NodeClick y el gestor de referencias en NodeBasic. Ya tenemos instalado el complemento en NodeClick eh, que eh, anteriormente se llamaba Copernio y lo sustituye. Este complemento actualmente sirve para eh, buscar, textos o PDF de manera automática, incluso a través de las suscripciones de la biblioteca. Se integra con bases de datos como Word, PASME y otras eh, muchas eh, más páginas web. Bueno, una vez que nosotros eh, lo tenemos instalado, vamos a mostrar cómo podríamos llevarnos todos esos PDFs que guarda guardamos en lo que se conoce como eh, mi eh, locker, eh, armario o cajón, donde yo voy almacenando los PDF. Por defecto, si os fijáis, está organizado en lo más reciente. Eh, también me los muestra eh, organizados por años y por eh, fuentes. Yo me voy a posicionar en eh, la opción eh, por años y, bueno, vamos a guardar pues, uno cualquiera de estos que vemos aquí. Eh, por ejemplo, este que está aquí, ¿vale? Eh, fijaros que eh, junto a cada PDF, eh, bueno, aparece eh, cuando se, se ha añadido. ¿eh? Eh, también tenemos aquí algunas herramientas rápidas, como por ejemplo, citar y etiquetar el contenido. Si nosotros queremos eh, subir este PDF a nuestro gestor de referencia en Note Online, lo que tenemos que hacer es primero abrir el PDF desde nuestro cajón y mmm, fijaros que aparte de leer el PDF y tener toda la, la estructura, eh, nos indica si está guardado y si lo queremos eliminar. En este caso, eh, bueno... Eh, esta sería la última carpeta donde nosotros hemos hecho o hemos almacenado algunos de los PDFs que, de algunos de los PDFs que tenemos en, en NoClick y si os fijáis, aunque aquí hay otras opciones, la que aparece más destacada es esta que es eh, push eh, to en no Web, ¿eh? que sería como empujarnos, subir a NoWeb. Bueno, vamos a eh, cambiar de carpeta por ejemplo, aunque no tenga mucho sentido, vamos a cambiarla a esta, a esta que se llama efectos adversos y eh, una vez que la hemos seleccionado, hacemos clic en el botón push y en el momento que nos sale este tick eh, de que se ha hecho la operación, pues ya está guardado. No obstante, podemos comprobarlo yéndonos a, a note y eh, buscamos la carpeta eh, que en este caso, como sabéis, eh, el no nos da muchas opciones de ordenación. Vamos a cambiar y vamos a ponerlo organizado por lo último que hemos añadido a la biblioteca, y un eh, momentito, que si no es a ver si es que es esta. A ver, es que no sé ahora un momentito que voy a comprobar otra vez. Vale, es que me he equivocado de carpeta, es efectos adversos, perdonadme. Bueno, pues vamos aquí a note, buscamos la carpeta efectos adversos, aquí la tenemos. Y vamos, como hemos dicho, a ordenar desde lo, uh, lo añadido más reciente y aquí ya sí que podemos ver efectivamente que este documento de este autor eh, y eh, con el título eh, empieza por The eh, Wall, de papel, eh, lo tenemos aquí. Eh, guardado ¿Mm? entonces como veis pues es muy sencillo y eh, también podemos eh, por ejemplo eh, exportar Note, que si os fijáis cuando pasamos el ratón por ese literal realmente eh, esta opción la utilizaríamos para eh, crear un archivo GIS que después pues, vamos a poder compartir eh, con, compartir o llevarnos a exportar a otros gestores también como Mendeley y Zotero. Para finalizar el tutorial, eh, os voy a explicar eh, la opción Get Citation, que mm, os permite generar una cita eh, sobre todo lo que tenéis guardado en el noclip y copiar en el portapapeles. Eh, aquí os aparece la última, en este caso el último estilo que yo he usado, que es un Springer Vancouver, autor fecha, pero si os parece podemos eh, cambiarlo, vamos a poner por ejemplo un, un APA ¿no? y ahora vais a ver cómo eh, muy rápidamente pues, se cambia el tipo de eh, referencia y ya podríamos copiar eh, al portapapeles. Okay. Eh, simplemente comentaros que la, bueno, la, el, el, este almacén pues, tiene un, una capacidad de almacenamiento de 100 megas y bueno nosotros sí también podríamos uh, como hemos visto pues, cuando ya una vez que lo hemos almacenado en el gestor pues en un momento dado lo podríamos eliminar de eh, este eh, almacén. Y pues tendríamos más, más espacio. Cualquier duda, pues como sabéis, podéis dejarnos eh, la, las dudas en los comentarios y atenderemos lo antes posible. Y ya simplemente pues eh, daros las gracias y eh, bueno, mmm, deseando que nos veamos muy pronto en un siguiente tutorial. Un cordial saludo desde el hay Antonio duyoa